El Banco Central de Reserva del Perú pone en circulación una nueva familia de billetes con diseños renovados, así como modernos elementos de seguridad que rinde homenaje a destacados personajes de nuestras ciencias, artes y humanidades, y resalta la variada flora y fauna nacional. El primer billete que se pone en circulación es el de 10 soles. En él se aprecia a nuestra reconocida compositora Chabuca Granda, el reverso del billete está diseñado en una forma vertical, en el que se observan micuñas y la delicada flor de mancaes, presente en la composición José Antonio. Conoce sus principales elementos de seguridad. Marca de agua. Se observa al trasluz el rostro de Chabuca Granda y la denominación en números dentro de un triángulo. Hilo de seguridad. Al girar, el billete cambia de color de violeta a bronce, mostrando además figuras geométricas en movimiento. Tinta que cambia de color. Al girar el billete, el diseño geométrico también cambia de violeta a bronce, mostrando efectos de movimiento.